Se dice que el pensamiento, cuando es genuino, nace con un grito, no de terror, sino de indignación. Y si no se está indignada, asegura otro dicho, es porque no se está prestando atención. Boroló es el ruido, el mar de voces que hacen una sola. Reivindicamos la desobediencia civil y la protesta pacífica como vías de cambio para lograr espacios de poder de la ciudadanía y diálogo con el poder. Se ha probado en la historia que la protesta pacífica es efectiva y transformadora y sabemos que es hora que en Colombia la ciudadanía se apropie de esta estrategia para garantizar los cambios que queremos ver. Creemos en la fuerza transformadora del discurso y la performance y rechazamos la brutalidad del golpe y el silencio. La protesta es una puesta en escena, un espacio de disputa de discursos e ideas políticas que chocan, que se modifican las unas a las otras y que crean nuevas formas de ciudadanía. Defendemos el desacuerdo y la controversia. Detrás de toda gran idea siempre hay al menos dos ideas contrarias que se funden en una sola. No creemos en los márgenes físicos de la protesta pacífica. Un trino indignado tiene el mismo poder que una batucada en la calle. Esta revolución también será trinada, posteada e instagrameada. Nos oponemos a la censura, al bloqueo y a la criminalización de la protesta y la movilización. Creemos que la salud de una democracia se diagnostica en las calles. Creemos en el acceso a la educación como una herramienta clave para que la ciudadanía pueda articular protestas efectivas. Armamos Boroló. Ahí, donde nos quieren en silencio, haremos ruido. Ahí. Donde el poder quiera aplastarnos estarán nuestras cacerolas. Ahí, donde el cinismo y la indolencia sean política, haremos la fiesta de la protesta pacífica. Boroló, hasta que las cosas cambien.